Cuarto informe de 10 que saldrán sobre San Sebastián 2015 edición 63 de este importante festival categoría A de las máximas que junto a Venecia, Berlín y Cannes son los más importantes de Europa. Hablamos con el cineasta argentino Marco Berger él, lo llaman los críticos, un gran cineasta de cine gay, puesto que ha ganado varios festivales de esta temática en Berlín, aquí en San Sebastián el año pasado y allá en Argentina. Él tiene cuatro largometrajes y presentaba aquí su película Mariposa encontrar un primer espectador que soy yo hizo que después haya un montón de gente que quiera ver lo que yo quería ver, porque hay un montón de espectadores para la mirada, digamos, parecida a la mía y después funcionó que le gustó en general a todo el mundo y que está siempre esa discusión, que los heterosexuales dicen no, pero tus películas son películas, no son gays y yo digo, sí, es verdad, pero por otro lado también son historias eh, diferentes donde en general hay un prejuicio donde uno dice, oh, esta historia de, es gay no sé si la, no la sé si me va a interesar y después te das cuenta que es una película y que como toda película tiene sus eh, incógnitas, sus ejes son atractivas, aparte yo trabajo mucho más allá del género que se me califica que es esto de cine gay, yo trabajo mucho eh, el suspenso en cualquier película, no, no el suspenso asociado como al, al terror o eso, pero sí en que se abre una posibilidad y uno el espectador está todo el tiempo con ansiedad de saber qué va a pasar. Vamos a ver en Mariposa la explicación de la teoría del caos a través del cine, cómo el aleteo de una mariposa puede cambiar la vida de cualquier persona. El cineasta nos va a llevar en dos mundos paralelos de dos personas que pudieron ser hermanos o novios. Es que bueno la posibilidad, ¿no? Esto de, de que el personaje pase puertas, bajas, escaleras y ahí se transforme todo el tiempo. Ese fue el primer punto de vista para, para, para la película. Y después, bueno, escribir la historia, estudiar sobre la teoría del caos, entenderla eh, y, ya, y, y también no poder evitar jugar mucho con la tensión sexual, con esta también, ¿no? La, la cosa de suspenso, de qué va a pasar con los protagonistas y después bueno, con el juego de ciencia ficción como me, como salirme un poco de lo que había sido plan B pensar que es la segunda película que escribo que me llevó tiempo pero era como, siempre era, me gustaban mucho los desafíos como decir bueno, plan B me fue muy bien ahora quiero hacer otra cosa completamente diferente como siempre escaparle un poco a, a, la, a la receta no de que es muy peligrosa esto de decir bueno, hago una película, funciona y ahora voy a repetir y hago medio lo mismo, no, yo quería escapar todo el tiempo a la receta y tratar de hacer cosas nuevas desde San Sebastián, España en el lugar donde entrevistan a los invitados, actores directores famosos que vienen a este evento desde aquí reportando para ustedes la televisión más humana, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.